Bueno, acá estamos, Joana Quintiro ¿Cómo Yo vale? voy a decir solamente sí. una cosa, Dani, si vos me permitís. Esto refleja amor, primero. Segundo, ah, sí. no, porque en serio, uno cocina con amor. Totalmente. Si sale rico es porque se hizo con amor. Yo creo muchísimo en eso. Y después, que no se dejen llevar por lo de afuera en la vida. Oh. Porque por ahí la, por ahí la, por ahí lo de afuera no es todo. Prueben lo de adentro que es lo más rico. Totalmente. Perfecto. O sea que estás queriendo decir. Que bueno, que lo no tengo no es claro. cuadro de Picasso. Yo no tengo oh, mucha mano en la, en la cuestión del de, de armado bonito, pero. Pero está divino. De sabor va a estar bueno. Pero aparte le, le diste masa, fuiste como muy rápida, que eso está bueno. Le di masa toda la mañana, <risa> realmente. Y con sí. esto, chicos, yo esto me lo llevo. No, no, porque no tengo en casa, no seas mal. ¿Para lo de amasar? No tengo y es buenísimo, sí, realmente. Sí, sí, sí. sí, para amasar. Sí. Yo no dije sí, lo dije. No, no, no. No, no, porque sabes que yo tengo amigas de verdad que por ahí por una cuestión de seguridad lo tenían para darle, oh. a... no, de verdad, de verdad. Qué amigas. Escúchame. Eh, eh, eh, este borde que tenés acá, no hay que sacarlo. Qué haces? Qué así Ah, el doble borde. No dije nada porque yo con la pastelería no me llevo. Yo así tampoco, que, pero no importa. Lo vamos a dejar acá no, prestar no y ni igual. ¿Querés que lo metamos al horno? Lo metemos al horno, eh, unos 25 minutos, por favor. ¡Te Por favor, eh, filmame esto porque si no, no... No, no, se está saliendo en vivo. Ah, no, bueno, pero porque mi mamá quiero que lo... Esto es en vivo, está saliendo en vivo, ahí está. ¿Cómo se llama tu mamá? Graciela Ovejero y mi papá Roberto Quintera Les mandamos un beso a los dos. mira estamos compartiendo tu plaquita para que en casa tomen nota y hagan esta pasta... Brola. De Joa Quintero y los chicos ahí nos van a leer los ingredientes Por supuesto, ¿qué necesitas? Dos tazas de harina leudante, tres huevos, un paquete de margarina Media taza de azúcar y 300 gramos de dulce de, pan, de membrillo en pan Gracias Luqui Un placer Bueno Joa, eh, para ir terminando, Si te vienen cosas muy lindas Estás a full, cuando uno se compromete con lo que quiere por su sueño Va atrás de eso y la verdad que te está yendo muy bien Sí, por suerte sí. La verdad que yo siempre dije que los sueños no se cumplen, se trabajan y hace un año decidí dedicarme al 100. Uh -huh. ¿Viste? Porque uno siempre hace muchas cosas a la vez y la verdad que sentí que mi carrera me pedía eso o si no, bueno, seguía haciendo lo mismo que es hermoso porque la verdad que he sido muy bendecida, vivo de la música hace muchos años, la gente siempre me ha acompañado, sobre todo en mi provincia, uh -huh. pero siempre pero sentía yo que tenía que quería llegar más lejos, Bien. y bueno, y eso es mucho trabajo, pero, pero gracias a Dios, en un año he logrado cosas muy bonitas Seguimos trabajando con Ale Sosa, mi hermano ahí mi amigo, que también me ayuda muchísimo eh, Y bueno, le metemos firme, estoy por sacar una nueva canción uh -huh. que, que Quiero que me sigan en mis redes, en uh -huh. Youtube, está todo en Spotify Está todo subido, estoy haciendo cuarteto y cumbia, uh -huh. y la verdad que me siento súper, súper cómoda mira estamos compartiendo las redes sociales para que se metan y para que vean todo el, el laburo de yoga sí. La verdad que está re bueno y es re importante también a pro, a apoyar a nuestros artistas locales. Por Gracias. eso también me encanta tener este, este segmento no, para no. que se puedan mostrar de otra Realmente forma. muy agradecida siempre con ustedes. La verdad que siempre, pero toda la vida han estado y yo me emociona realmente porque. No te emociones porque tenés que llorar tenés que cantar. Tenés es que llorar. No, no te emociones, primero. No, no, pero es que realmente siempre he sentido ese, ese apoyo y para nosotros es re importante. De bueno, verdad. Sí, si lo sé, lo de sé corazón. y a nosotros nos. Hace sumamente felices saber eso porque también, más allá que laburamos para los que están del otro lado, también es para ayudar a ustedes y también oh. para dar regalitos. Miren el vino que le vamos a regalar uh. a Joa Quintero eso. acá, de Alquimia de los Andes. Lo vamos a sacar de la bolsa para que vea. Esta noche Joana Quintero <risa> tiene que elegir a alguien muy especial para mm. abrir mm. este vino. Vaya, vaya. Y no se comparte con cualquiera este vino Alquimia de los Andes, así que tome Joa. El vino te lo cuido, tranquila, te lo voy a cuidar, soy de cuidar las cosas. Usted agarra el micrófono Gracias, y deleítenos con lo hermoso que sabe hacer gracias. y te doy un beso de enorme. Corazón. Gracias, Clary, gracias. Ahí, mira, ahí le compartimos el escenario a Joana Quintero. Pero tienen que bailar conmigo, eh. Más no vale. ¿Bailamos? No Obvio. ¿Vamos? Pero, claro, ¿Para qué me invitan? Claro, ¿Para qué me invitan? <risa> ¿Sabes qué hago me pongo? Vamos con todo, dale. Vamos, venga, venga. Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Ya decidí Que esta noche se sale Con tu amigo. No trabaja, está morena Fac a la fama, fac la faena La noche es larga, la noche está buena Un